Va de calzo de lluvia, sobre el bronce renegrido, monumento. Canturre el palombo en la escuela, desde la cabeza que desde el brazo levantado, hasta la cima en el fletín. Que todo ve, todo pasa, todo trampo por la calle.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 Pasa rápido la doña sofocada y se abanica con un diario amarillento Rumorea y habla sola de la vida dueña por última vez Dejo un de reojo disculpándole a David su desnudez Pasan tranvías, de los tiradores que cuelgan los troles Y aunque la miras sí. y pasan tranvías, de los tiradores y que cuelgan los troles Y aunque la miras sí. y pasan tranvías, de los